de La Neta Bayeli del programa Mi Neta de Amor. Ellos son Gaby, Gaby Juárez y Miguel Díaz. Su historia dice así. Lo nuestro no fue una típica historia de amor de prepa. Bien dicen que las coincidencias no existen. Fueron diocidencias. Así ya cuatro años entré de catequista en la iglesia. Mi primer año transcurrió todo normal, Iba los sábados y domingos, pero todos los domingos había un chico que me llamaba la atención, aunque solo lo veía de lejos. Los sábados hay dos turnos, mañana y tarde. Yo estaba en el turno de la mañana y él en el turno de la tarde. En mi cumpleaños número 18, una amiga me hizo un pequeño convivio y no sé cómo por qué, pero él estaba ahí. Todo parecía normal, puesto que para ese entonces yo tenía novio y él novia. Terminó el curso en ese año y llegaron las vacaciones. En ese transcurso yo terminé con mi entonces novio y él con su novia. Tomé unos cursos relacionados a la catequesis, iba todos los días en la tarde y me lo topaba, porque él vive cerca de la iglesia. Hasta ahí supongo que todo iba normal. Como les dije, yo solo iba sábados y domingos. Pero me dijeron que ahora también tenía que ir todos los lunes y miércoles. Llegó el día que nos darían grupo. Fue un lunes 27 de septiembre del 2014. Ese día me dijeron que tenía que llegar a las 8 de la noche. Y por supuesto, a esa hora yo ya estaba en el salón de juntas cuando de pronto entró al salón aquel chico que me llamaba la atención. Su forma tan apresurada en que llegó, son esa sonrisa tan hermosa, que se le marcó al decir buenas noches, y yo al verlo me dije, de aquí soy. Y fue justo en ese entonces donde todas las maripositas revolotearon en mi estómago. ¿Qué me pasó? No lo sé. Pero ese chico me atraía ya cañón. Dicen que el amor a primera vista existe. Tal vez eso me ocurrió a mí. Esa misma noche llegué a casa y rápidamente entré a Facebook. Y vaya la sorpresa. Al buscarlo, ya lo tenía como amigo. Es algo loco, creo yo. Pasó por mi mente hablarle, pero no me atreví a hacerlo directamente. Así que le publiqué en su biografía. Él contestó y la emoción me invadía. Pero todo quedó en aquella noche. Pasaron los días y de pronto una noche me mandó un mensaje. Empezó la plática. Aquel chico me ponía nerviosa. No quería, pero ya me estaba empezando a ilusionar. Pensé que no era lo correcto, puesto que él es dos años menor que yo. Pero al igual dicen que la edad no importa. Empezó a enamorarme. Iba todos los sábados en la mañana a verme dar catecismo. Y miren que a aquel siempre le ha costado levantarse temprano, ¿eh? Hasta que llegó un sábado 27 de septiembre. Para ser exactos, lo veía nervioso y se me hizo raro que esta vez se fuera temprano. Me fui a mi casa y al llegar, mi hermana me pidió que la acompañara a comprar. Acepté sin antes preguntar, ¿a dónde iríamos?, pero no me dijo. Nos dirigíamos a comprar cuando pasamos por un parque y me dijo que ya se había cansado y quería esperar. No habíamos ni caminado ni 10 minutos. Entramos al parque y nos sentamos. Yo de espaldas a la entrada y ella solo miraba nerviosa, como si esperara a alguien. De repente apareció Miguel, aunque vestido de payaso, ¿eh? con un globo en forma de corazón y un gran cartel que decía... ¿Quieres ser mi novia? Así es. De Aunque decía quieres en vez de quieres. Me imagino que por los nervios se le olvidó la E. En fin, creo que tardó como cinco minutos en darle la respuesta. Es que entré al llanto y la risa que no podía ya ni siquiera hablar. En cuanto pude le dije que sí. Para mí fue algo súper lindo la forma en que me pidió ser su novia. Este 27 de febrero cumplimos dos años y cinco meses de novio. Todo ha sido a color rosa. Hemos pasado por muchas situaciones difíciles, la edad, tal vez la estatura incluso un poco, ¿eh? Pero hemos salido adelante. Admiro el hecho de que jamás se dio por vencido. Sé que Dios nos puso juntos en muchas ocasiones desde que éramos niños. Tal vez en los mismos lugares, Teníamos personas en común, pero ahora sé que este es nuestro momento. Y algo que me encanta es que nuestro noviazgo es, nuestro noviazgo es muy loco. Lo amo y sin lugar a duda es el amor de mi vida. Muchísimas felicidades por esta linda parejita que están a punto de cumplir un añito más, un mes más de noviazgos. Yo me despido deseándoles toda la felicidad y todo el amor del mundo. Recuerden seguir mandándome sus cartas de amor.